logramos también iniciar una ruta y discusión sobre las autonomías territoriales en Colombia. Nosotros estamos proponiendo un camino hacia la federalización y luego de los diálogos regionales que está llevando a cabo el gobierno, iniciaremos nosotros una serie de eventos y de discusiones que terminarán el 8 de mayo próximo, que se cumplen, los 160 años de la constitución de Río Negro, de la constitución federal de Río Negro, para de ahí sacar un documento, que ojalá sea un proyecto de acto legislativo y llevarlo al Congreso de la República, donde se profundice las autonomías territoriales y se inicie la ruta de la, federaliz de la federalización en Colombia.